Saludos, soy Israel Banger y en esta ahora les traigo un nuevo tutorial Y es de eh, darles el truco para conseguir mil suscriptores cada 24 horas listo. Esta opción que me dice aquí que 28, en los últimos 28 días Eso no es real porque no llevo 28 días Pero siempre te va a salir esta notificación para aclarar Igual tengo como demostrarles que... Me tengo menos de 28 días y ya llegué a los 12.734. Bueno, en, real, en realidad ya pasó y además de eso siguen suscribiéndose. Para llegar a los 13.000 me faltan como unos 100, 120 o algo así. Eh, entonces, como pueden ver, eh, mi página es Nene banguera Listo. Ustedes analicen y pueden analizar y verán que eh, yo siempre subo contenidos a YouTube. No a Facebook, esta página la tenía en estado de abandono y hace como unos eh, 15 días, no menos de 15 días, unos 13, 14 días, decidí subir contenido en esta página y gracias a Dios eh, he usado un truco y a la verdad ha funcionado a la perfección. En menos de ese tiempo ya llegué a los 12.000, ya voy para los 13.000. Miren que aquí me salen que 775 personas más. Esto se está actualizando en tiempo real, pero en el teléfono, aquí en Facebook se queda así, va pasando cada 2, 3, 4 horas actualiza eh, para verificar ello ustedes pueden mirar que hoy es 21 del 04 del 2023 tengo 12 mil, mañana pueden mirar el, eh, y verán que voy a tener 13 mil y así sucesivamente eh, mi página se la dejo en la descripción de tutorial para que vayan verificando y luego vean el segundo video si, si gustan para que puedan aplicar este truquito, listo a mí me ha funcionado eh, eh, qué otra cosa les quería decir Si quieren buscar la página directamente en Facebook Escriben en Nene, Nene Vanguera Y listo mi, YouTube, mi cuenta de YouTube es Israel Banguera Y acá en mi cuenta en Facebook es Nene Vanguera Y pueden verificar el, Igual les dejo la página El enlace en la descripción de este tutorial Para que estén verificando Y luego le den clic en el link que les tengo en la descripción del tutorial Para que vean el segundo video donde les muestro el truco Listo es prácticamente un mini curso, no dura más de 5 minutos. Eh, creo que de, quizás, supongámosle que dura unos, unos 8 minutos máximo. Y allí ustedes pueden ver el truco. la verdad este truco lo he aplicado. Y, y lo otro que les quería decir es que en, en 24 horas tienen alrededor de mínimo 1000, máximo unos 1500 seguidores en 24 horas. Listo. Pero eso va aumentando conforme ustedes vayan aplicando el truquito. Entonces, hoy tengo 12.000 seguidores, mañana van a ver y tengo 13.000, y pasado mañana 14.000 y así sucesivamente. Entonces, esto es para que lo, lo, lo tengan en cuenta y hasta la próxima. No olviden de darle el link que les doy en la descripción del tutorial. Y chao, chao.